Sí, sí, sí. Adelante, Ronnie. Bien, gracias Francisco. Hoy, sábado 12 de marzo, creo que va a ser un, un espacio y un día en el que vamos a marcar uh, la historia, así como venimos haciéndolo en el Centro Continental del Saber Educativo. Eh, por ese motivo, quiero dar un cordial abrazo, hermanos de México, hermano de Nicaragua, hermanos de Perú, y de otros países que nos están acompañando en estos momentos. Voy a presentar a nuestro director del Centro Continental del Saber Educativo, al doctor Francisco Vázquez Carrillo, quien dará pues la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en estos momentos en el que hacemos historia para la educación de todos nuestros países hermanos. Francisco, tiene la palabra. Buen día, Ronnie Huanca, desde Perú. Buen día, estimados y estimados docentes, profesores y profesoras de los distintos países del continente andino-anahuatl, llamado hasta ahora Latinoamérica. Ahora, hermanados desde Perú, hoy nos toca estar muy cerca de Nicaragua, el pueblo de México, como siempre. Enviamos un saludo de afecto y hermandad en nombre del Centro Continental del Saber Educativo, el CCC, del que todos están ahora invitados a ser parte de esta comunidad de profesores y profesoras que buscan la unidad educativa en todo nuestro continente. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y pedagogo Herman Van de Velde, estudioso y teórico contemporáneo de la propuesta educativa La Cooperación Genuina. La crisis del pensamiento occidental en sus dimensiones científicos, tecnológicos y del pensamiento racional e instrumental nos ha conducido a una vida de permanente zozobra e incertidumbre. En las ciencias pedagógicas, esta crisis de la racionalidad es una constante. Por eso es posible más reflexiones, nuevas reflexiones y propuestas pedagógicas que hoy, desde la realidad sociocultural de nuestras tierras latinoamericanas, estaremos reflexionando. Gracias por la oportunidad, Ronnie Huanca, compañeros Walter Nazario, Víctor Terán, Elizabeth Prado, León Rodríguez, Tobías Guzmán y a todos los integrantes de este gran grupo humano. Bienvenidos y adelante desde Junín, Perú. Muchas gracias, gracias Francisco. Eh, vamos eh, a, a iniciar en todo caso eh, presentando uh, la estructura del trabajo de hoy día. Hoy tenemos la presentación de un gran pedagogo, un gran amigo, un gran maestro que viene haciendo el trabajo desde una propuesta muy, muy importante para la educación, que es la cooperación genuina. Hablo de Herman. Van de Velde, un gran pedagogo. Asimismo, hoy día nos va a acompañar como comentarista desde México, la maestra Elizabeth Prado, quien también dará un punto de vista sobre la participación, la exposición de nuestro gran amigo Herman. De la misma manera, desde Perú, nuestro compañero Walter Nazario Cochachín, también hará su participación como comentarista en este en este espacio de exposición. Sin más preámbulo, quiero yo presentarles al que viene conduciendo, al que viene generando esta propuesta importante para la educación en nuestros países hermanos, países que ya formamos eh, esta parte del continente andino Anahuac. Estoy hablando de Herman Van de Velde, un promotor, impulsor dentro de lo que viene a ser la eh, Fundación Abaco en Red, un espacio en el que viene impulsando como coordinador general de este espacio para poder desarrollar la educación en todos los países que podamos estar siempre con una mirada de cambio, de transformación. Herman van de Valdevelde hoy nos va a acompañar con su propuesta de la cooperación. Asimismo, para ya presentar a nuestro expositor vamos a hacer la invitación a todos los que nos acompañan en el Zoom y a los que nos vienen acompañando en las redes sociales, poder hacer sus preguntas por el chat, para poder así considerarlas y poder invitar a nuestro ponente, a nuestro opositor, que pueda aclarar algunas dudas. De la misma manera, a los que nos acompañan en el Zoom, como parte de la etiqueta y el respeto mutuo que nos tenemos como hermanos, compañeros, poder eh, tener eh, apagados los, los micrófonos y si por ahí falla la red, apagar también los, eh, los, los vídeos. Herman, bienvenido, bienvenido, tienes pues la, el espacio para poder desarrollar esta propuesta de la cooperación genuina que ha ido generando expectativa en muchos de nosotros que ya venimos trabajando y a partir de la publicidad que hemos hecho en las diferentes redes sociales tanto México, Nicaragua y Perú y otros países que pertenecen a este centro continental del saber educativo, poder escucharte. Bienvenido, Herman, tiene la palabra para poder desarrollar. Herman. Muchísimas gracias, Ronnie. Gracias a todas y todos ustedes por darme esta oportunidad nuevamente de, de, de compartir, ¿verdad? De, yo creo que tal vez... Voy a, voy a hacer una, una pequeña referencia a algo que me tocó, pero que yo no tengo la culpa, si lo digo yo. Que es que me nacieron a mí en Bélgica, pero yo no tengo la culpa de eso. Si yo hubiera podido decidir dónde nacer, hubiera sido en América Latina. Por eso mismo hace poco publiqué de repente una, algo ahí en Facebook. Una imagen donde hacía yo la pregunta de dónde tiene que buscar uno los, sus raíces. Tiene que ser en el país donde nació o más bien en el país donde en mi caso casi 40 años de haber trabajado con el país donde me identifico y que donde quiero seguir viviendo el resto de mi vida o el continente donde quiero, donde quiero estar. Bueno. La respuesta a lo mejor la puede dar cada quien, ¿verdad? Pero yo, para mí, la, la, la respuesta está, está clara. Bueno, para esta exposición, entonces, voy a compartir aquí una, una presentación. Ustedes me dicen si se mira bien. Perfecto. De. Está compartiendo muy bien, Herman. De. Entonces, igual, uh, bueno, aquí... Entonces, igual yo quisiera, bueno, estoy viendo que todavía hay más gente que se está conectando, que es genial, bienvenidas bienvenidos todos, pero como Ronnie ya, ya lo hizo, igual quiero pedirles que mientras que dura la exposición, que tal vez eh, tratemos de, o no, o que cerremos pues, el micrófono para que no haya interferencia, no de ustedes, sino más bien así, por, por de, de los perritos, de los gatitos, del, de los pajaritos que hacen su, su, su bulla, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso. En este caso, quisiera compartir, compartir con ustedes sobre la cooperación genuina, tal como me lo pidieron, pero planteándole que la cooperación genuina para nosotros es una visión vital esencial. O sea, es una visión para la esencia de la vida en general. Es para garantizar calidad de vida y hacia la educación implica una educación pública alternativa popular. Esto es un poco la, la, la, la, la, el título, pues, verdad, de lo que les quiero compartir. Esto para mí, para nosotros, como Abaco en Red y como la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, quiere decir que es importante resignificar comunidad de escuela. Y fíjese bien que digo muy, muy conscientemente, no digo muy conscientemente, no la relación entre comunidad y escuela. Porque cuando hablamos de la relación entre comunidad y escuela, como que son dos, son, son dos instancias separadas que tienen que relacionarse. Y justamente ahí está la resignificación que eso no es así. La escuela... Es parte de la comunidad. Y más bien, la comunidad debe ser nuestra escuela. Y este en el contexto de esta educación pública alternativa popular, ¿qué quiere decir eso? Quiero comentarlo un momentito. Nuestra comunidad, y a esto me refiero con su historia, sus características actuales y sus proyecciones futuras, sus sueños, es y debe ser el contexto desde, en y hacia el cual aprendemos. Muchas veces nosotros planteamos de que donde aprendemos en la escuela. Pero realmente el contexto de donde aprendimos o donde aprendimos debe ser la comunidad, debe ser nuestra comunidad. También, así como hablamos de nuestra América, nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad es el territorio dinámico integral. Cuando digo territorio dinámico integral, me refiero no solamente a ese espacio físico del territorio, ¿verdad? Geográficamente. No me refiero con ese, esa concepción integral del territorio dinámico, incluyendo sus interacciones sociales que, que, que hay, la economía del territorio, la... La, todos los proyectos sociales que hay de, en, en todo su sentido, íntegra, porque ese territorio debe ser el autor de este aprender colectivo incluyente. Este es otro elemento que vamos a mencionar varias veces aquí ahorita. Y eso desde un enfoque ecopersocial. De eso del ecopersocial también es un, un, un, un concepto nuevo, pero que lo vamos a estar mencionando en varias ocasiones durante esta exposición. Se lo explico desde el inicio. Cuando hablamos del enfoque ecopersocial, nos referimos a que cada quien de nosotros presente aquí, en esta exposición, no estamos presentes como personas, nada más. La persona, por supuesto, es muy importante. Las características personales son muy importantes. Pero igual el Herman que está hablando con ustedes, ahorita es producto de sus interacciones sociales de toda la vida. Entonces, también lo social. Pero además de eso, también es producto de los contextos donde yo he vivido, la parte ecológica. Entonces, por eso mismo nosotros hablamos de ese enfoque eco-persocial. ¿eh? Que nosotros estamos aquí como... Como, con, desde la identidad ecopersocial, desde nuestro contexto, desde nuestras interacciones sociales y también desde nuestras características personales, por supuesto. Nuestra comunidad como territorio dinámico integral y autor, mientras que la escuela como edificio, como espacio físico, es y debe ser un posible punto de encuentro o de referencia o sea, un lugar donde nos podamos reunir, donde, entre paréntesis, compañeros, Jesús puede, por favor, eh, de cerrar el micrófono. Muchas gracias, Dele. De que ese punto de encuentro, ese de referencia, que permita a los actores y los autores comunitarios diversos reunirse para gestionar procesos, proyectos educativos, a desarrollar en su comunidad, cooperando genuinamente. Cuando hablamos de esos actores y autores comunitarios diversos, nos referimos a docentes, líderes comunitarios, adultos, jóvenes, adolescentes, niñas, dirigentes institucionales, población en general, ¿verdad? Eso no es una cuestión de que solo sean estudiantes y docentes. Cuando hablamos de educar, de la educación de calidad, cuando hablamos de un aprendizaje de calidad, Ahí estamos involucradas e involucrados todas y todos. Bueno, cayó ahí también el concepto de educación alternativa popular como educación pública. No me refiero a aquellos proyectos que pueden ser muy interesantes, pero que consideran su educación alternativa como una alternativa a la educación pública. En el caso nuestro, no. La educación alternativa popular como educación pública. Porque es aquella que, con insumos originales y creativos, desde la comunidad, como decía, desde su historia, sus características actuales y sus sueños, apuntar a esa formación integral e integradora que implique el desarrollo comunitario y personal. Aquí, Víctor, usted va a ver que ya la vez pasada, cuando hablé con ustedes, decía el desarrollo humano, creo yo, o personal. Nosotros pusimos ya. Cada vez que, que vamos aprendiendo de estos mismos intercambios, vamos cambiando cositas, ¿verdad? El desarrollo personal solo es posible con el desarrollo comunitario. Entonces, por eso le pusimos también, es el desarrollo comunitario primero. Y eso provocando desde nuestro propio ser, como producto colectivo, histórico, sociocultural, y nuestro propio ser individual y comunitario, también como comunidad, ¿verdad? Cambios de actitud, porque ahí está el aprendizaje, en el cambio de actitud. No solo en el cambio de conducta, no solo en la acumulación de conocimientos o en la construcción colectiva de conocimientos, no es suficiente. Esto tiene que llevar a un cambio de actitud a nivel de persona, a nivel de comunidad, para que esto de verdad se convierta en aprendizaje. Y eso basado para nosotros en una cooperación genuina, y orientados a un emprendimiento social de calidad, y esto quiere decir de interés colectivo, por supuesto. Entonces, esto implica necesariamente el estudio crítico de la historia de la comunidad, la apropiación crítica de la herencia histórica sociocultural, porque esta es la única manera que nosotros nos podamos ubicar conscientemente como actor o actora clave en la misma convivencia sociopolítica y econó económica actual. Pero este de ser actor con C no es suficiente. Ahí podemos tener actores clave que son protagonistas, pero como en los en, en, como en los, uh, los teatros, la obra de teatro tradicionales, los actores y los protagonistas no son los autores y las autoras de los escenarios. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar desde la educación pública, una educación alternativa popular que permita que cada quien pueda dar su aporte creativo y constructivo como autor o autora de la cultura y de la sociedad, en la que las personas se desenvuelven junto con los demás seres vivos, tampoco no solamente los seres humanos, ¿eh? esto en todas sus dimensiones, cooperando genuinamente por allí hay micrófonos encendidos, Tobía, Antonia, ya no sé quién es más, tal vez los apaguen, si quieren, de él. De, ¿Y qué implica una cooperación genuina? Una cooperación genuina implica una visión esencial para la vida, para calidad de vida, ya se lo dije desde el inicio, pero también es una propuesta dinámica en construcción colectiva de manera permanente, no es algo acabado. Es algo que vamos construyendo de manera permanente. Y es una visión a seguir siendo fundament fundamentando. Disculpe ahí, mire por hacer un cambio de, de, me equivoqué. Una visión fundamentada desde nuestra historia, pero que tiene que seguir siendo fundamentada. ¿eh? Desde nuestra realidad de que construimos y vivimos desde nuestros sueños cuántas veces nos dicen que para la investigación hay que partir del problema y nosotros decimos que no, partamos de los sueños para investigar. Ubiquemos eso en función de lo positivo. Y entonces cuando hablamos de cooperación genuina, eso tiene que ver con el movimiento mundial del cooperativismo, con raíces muy, muy fuertes en nuestra América. En el caso de Nicaragua, esto va de regreso en nuestra historia con el con el General de Hombres Libres, Augusto César Y eso tiene que ver con las áreas de la economía solidaria, con una educación alternativa popular y con cooperación comunitaria. Tres áreas estrechamente inter, interrelacionadas, tal como se puede ver con esas manos que se, que se agarren. Al mismo tiempo, también quiero plantear a ustedes y dejar claro de que una cooperación genuina, como visión vital esencial, apunta a una transformación, un buen vivir, un bien ser eco-persocial. Para nosotros, bien ser va más allá que el bienestar. Aunque el bienestar, el bienestar es, es requisito para poder lograr el bien ser. Sin bienestar no hay bien ser. Pero el bien ser va más allá que el bienestar. El bienestar hace referencia a lo material. El bien ser también hace referencia a lo que, por ejemplo, podemos decir, sentirse feliz, sentirse satisfecha. Entonces, todo esto tiene que ver con esa pedagogía de ser eco -persocial. Y al otro lado, la pedagogía de la significación, que también es muy, muy importante. Estar consciente que todo. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, queremos o no queremos, le damos un significado y en la medida que este significado, gracias a la educación, podamos hacer es dar ese significado de manera consciente, entonces mucho mejor, porque significa que también estamos viviendo de manera más consciente y es en función de la construcción colectiva de esos escenarios educativos singulares, innovadores. Solo entre paréntesis, este el concepto de bien ser. Nosotros lo retomamos con un compañero de trabajo nuestro que se llamaba Miguel y que trabajaba justamente en Oaxaca. Cuando yo, antes de que empezamos, Elizabeth, eh, Víctor, cuando que yo les decía de que había viajado hace tiempo a Oaxaca, eso fue justamente, fuimos con un grupo de colegas a visitar a, a ese Miguel que trabajaba en Oaxaca, pero hace muchos años. Pero de él retomamos nosotros el concepto del bien-ser. La cooperación genuina, como visión vital esencial, tiene tres referentes. En primer lugar, un referente ético-ecosocial-humanista, que es la postura filosófico-político-ideológica. No somos neutrales. Claramente, este es la cooperación genuina, como visión vital esencial, es una postura ideológica. Después tenemos el referente pedagógico, que nosotros lo distribuimos en dos partes. La educación alternativa popular, que ya dijimos, ¿verdad?, como educación pública, y un paradigma que nosotros lo llamamos paradigma integrador del aprender y su facilitación, PIAF, que es un aporte a las teorías del aprendizaje. Si alguien quiere saber más, un poquito más de eso, entren al sitio web de nosotros, la biblioteca virtual, ahí hay un capítulo de un libro de teoría del aprendizaje que habla específicamente de eso. Y entonces ese referente pedagógico, desde la postura filosófico-político-ideológica, implica una estrategia, una estrategia a largo plazo. Y de cara al trabajo, a corto plazo, el trabajo en el aula, el trabajo en los colectivos, en los encuentros, en los talleres, en, la, en, en, en los momentos de compartir en la comunidad, ese referente metodológico. Para la procesión, que nosotros lo llamamos PCOACEMC, Procesos de Construcción Conjunta de Oportunidades de Aprendizajes, y fíjese bien que dice Construcción Conjunta de Oportunidades de Aprendizaje, no dice Construcción Conjunta de Aprendizajes. Allí hay una diferencia muy importante entre ambos. Integrante de una actitud cooperativa emprendedora de calidad creciente. Esta es la práctica contextualizada justo desde el contexto de nuestra comunidad. Bueno, ¿y cuáles son algunos valores y principios fundamentales de una cooperación genuina? El valor más importante, la inclusión. Pero superando lo que organismos internacionales nos han querido imponer, hablando de educación incluyente, solo refiriéndose a personas con discapacidad. No se trata solo de eso, la inclusión es integral, Además, tiene que ser una inclusión motivadora, algo que nos motiva para poder ser parte activa, productiva, constructiva. Pero todas las personas, sin, exclu sin exclusión, sin excepción. Y esto se basa en principios y valores como la solidaridad, que es fundamental. La equidad de género y generación, a veces dicen igualdad de género. Nosotros tenemos como, como preguntas alrededor de eso, porque no queremos ser iguales. El disfrute justamente está en la diversidad, como más adelante les voy a indicar, pero la equidad, que quiere decir? Igualdad, no de género o de generaciones, sino de oportunidades. Que las oportunidades no dependan del género, o no dependan de la edad, o que no, no dependan de la situación económica o no dependan de etcétera. ¿verdad? Otros elementos. Responsabilidad compartida y poder compartido ¿Somos excelentes en compartir? No, en distribuir responsabilidades, que no es lo mismo que compartir. Porque si yo distribuyo, cada quien hace lo suyo, pero yo me desligo de lo que hace el otro. Cuando compartimos responsabilidades, somos responsables juntas y juntos, pero también poder compartir. Dicen, no, sé no es tan sencillo. Siempre son los docentes y las docentes que, que, que, que seguimos dando las notas. ¿Por qué? Quien debería dar las notas es la persona que aprende, porque este es el que más debe saber qué aprende, qué aprendió, cómo aprendió, si es de calidad o no era de calidad. Transparencia, coherencia, auto y coevaluación. Ahí están la auto y la coevaluación tan importantes. Y lo transparente. Nosotros también hablamos, por ejemplo, de transparencia metodológica desde la cooperación genuina. Metodológicamente, cómo trabajamos las cosas debe ser contenido de todo aprendizaje y no solamente los contenidos que trabajamos. También la metodología. La conciencia crítica histórica, descubriéndonos como personas y como colectivo. Qué interesante esto de que, es decir, de verdad hacia nuestro, nuestras raíces y desde los saberes ancestrales, retomar y actualizarlo de tal manera de que hoy podamos aprender mejor y más, de manera más coherente. Y esto significa respeto y disfrute de la diversidad, que nosotros también la llamamos interdependencia positiva, ¿verdad? Porque si fuéramos todos iguales, no de dependeríamos uno de otro. Pero es tan interesante poder depender uno de otros porque todos somos personas diferentes, somos personas diversas. Y eso es sumamente importante. No solo respetar la diversidad porque eso es muy pasivo. Aprender a disfrutar esa diversidad. Y no educar para la independencia, porque es imposible, sino para la interdependencia positiva. Esa identidad eco-persocial de la que yo les, ya les hablé y por supuesto, cuando hablamos de los saberes ancestrales y todo eso, la interculturalidad es uno de los principios y valores básicos de todo esto. Y antes, fíjese ahí aparece vida consciente. Antes decíamos disciplina consciente, pero qué fea la palabra disciplina, ¿verdad? Usted es como el ejército. No, vida consciente. Todo lo que hago, lo hago de manera consciente. Cuando llego tarde, que no sea una cuestión de inventar cualquier argumento por haber llegado tarde. No, cuando llego tarde, que sea de manera consciente también. Y a lo mejor consciente que fallé, porque debería haber llegado a tiempo. Y por supuesto, en este contexto de la pandemia, que por todos lados están como queriendo decir que ya pasó, pero igual hay voces muy fuertes que dicen que esto no ha pasado, que nos sigamos cuidando prote de. de que sigamos con la protección y la seguridad que merecemos tanto con quienes trabajamos como nosotras y nosotros mismos. Este es como un poco tal vez en más, más explicativo, ¿verdad? el referente ético basado en esta cooperación genuina. Pero en concreto, ¿de qué se trata la cooperación genuina? Y se trata de lo que dice en esa imagen. O trabajamos juntos para que tengamos calidad de vida, o competimos para morir. El competir es excluyente. Si ustedes miren la imagen a la mano, de, a la parte derecha, solamente sobre, solo uno. El otro, el otro fue excluido. La parte de la izquierda, que es la cooperación genuina, es sumamente incluyente. Brevemente, este, este esquema de la cooperación genuina, como camino y como horizonte. Como horizonte quiere decir transformarnos para transformar nuestros contextos, para ir para adelante, para construir, para concretar nuestros sueños. Y esto significa calidad de vida creciente, ser, siendo. Dos ambientes muy importantes. Uno depende del otro. Construir confianza, porque es la única manera para garantizar inclusión. Lo único que en los programas de estudio se les olvida que las primeras 10 horas de cada programa de estudio debería ser alrededor de construir confianza para garantizar esa inclusión, pero eso no aparece en el programa de estudio. Y, solo, y este es base fundamental para poder ejercer crítica y autocrítica constructiva. Con eso nosotros hablamos de diferentes pilares o acciones que tenemos que tomar en cuenta. Y la primera, y no por casualidad es la primera, el arte de escucharnos. Cuando decimos escucharnos, también me incluyo. Escuchar al otro, la otra y escucharme a mí también. Escucharnos como comunidad. Porque de ahí sale también la necesidad de desarrollar esa habilidad de poder interpretarnos y la maestría en hacer preguntas para preguntarnos con la intención de comprendernos. Y ahí está la gran diferencia. No sé es qué escuchar se puede hacer de diferentes maneras. En primer, un, una forma de escuchar que en el, en el campo académico se hace muchísimo, el arte de escuchar, no que no es el arte, es el escuchar para juzgar. Y por eso hablan de los juzgados o hablan de la defensa de las tesis que es una locura, ¿verdad? Porque yo defiendo cuando me atacan y nadie debería atacar a nadie. Cuando yo comparto un proceso de investigación vivido para la culminación de una maestría de un doctorado. Y no deberían de haber, no digo juzgado, jurado se llama ahí, ¿verdad? ¿Eh? No deberían haber jurados. El jurado es para, para es, ellos hacen escuchar para emitir un juicio y no necesitamos eso. Necesitamos que nos escuchen para comprendernos, ni que escuchen para responder, sino escuchar con la intención de comprendernos, porque solamente si nos comprendemos nos vamos a poder también descubrir el descubrirnos desde la desde quienes somos a nivel personal, también descubrirnos como comunidad y para eso hay que ir a las raíces de nuestras comunidades. Y eso permite construir conciencia de disfrutarnos diversas como personas. Y aquí debería meter, ya le, le incluir también, creo, como personas y como comunidades. Solamente si nos disfrutamos conscientemente, también nos vamos a poder compartir. Y ahí está la ternura. Yo tengo que estar consciente que yo estoy hablando con ustedes desde Nicaragua y estoy compartiendo con ustedes unos contenidos. Pero la forma de hablar que tengo con ustedes, de comunicarme con ustedes, mi tono de voz, a veces lo grito, porque yo soy gritón, desgraciadamente, siempre tengo que, que bajar un poco la voz, de, de, el, el volumen de la voz. Pero, pero el entusiasmo con lo que uno hace, eso dice cosas sobre uno mismo. Entonces nos compartimos, no solamente compartimos contenido, también compartimos, nos compartimos como personas. Y ahí está la decisión de comprometernos, el compromiso, la acción de acompañarnos para integrarnos y el disfrute de celebrarnos. Y esto a través de unos ejes que llamamos la participación, la experienciación, que es vivir una experiencia y aprender de ella. La sistematización de las experiencias, muy importante, porque eso permite profundizar nuestro aprendizaje y construir mayor conciencia propia que concienciar y solo al tener conciencia también nos podemos comunicar conscientemente y volver llegamos a la integración el integrarnos que permite participar más constructiva y más activ activamente entonces de qué se trata en primer lugar voy a voy a decir tres cositas de qué se trata el primero se trata de comprender. También se trata de comprender la lógica de lo que vamos construyendo a nivel de conocimiento. De, des, bueno, desafortunadamente, diría yo, pensamos de que la información está por todo lado, por eso hablan de las de la TIC, ¿eh? la tecnología de la información y la comunicación. Pero lo que hay por todo lado son datos, y esos datos yo la puedo, los puedo convertir en información para mi objetivo a partir del momento que yo proceso esos datos. Entonces los datos se tienen que analizar, interpretar y significar. ¿Sí? Eso es, me permite construir la información e ir construyendo el conocimiento para convertirlo en aprendizaje cuando se convierte en una actitud y a partir de mi aprendizaje, aportar también a la transformación del contexto. Otro es comprender la objetividad subjetiva. La realidad que queremos investigar siempre tendrá un componente subjetivo. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Y comprender el diálogo en encuentro. Comunidades de aprendizaje a veces dicen, nosotros nos gusta hablar de comunidades educativas comunitarias. Es en el encuentro con el otro, en el encuentro con la comunidad o desde la comunidad que vamos a, y en ese diálogo que vamos a ir, eh, que vamos a poder eh, ir construyendo esa oportunidad de aprendizaje. También se trata de resignificar, porque desde la si comprendemos, vamos a poder también resignificar. Hablemos entonces de acompañar en vez de intervenir. No nos gusta la intervención. No hablemos de la intervención pedagógica, la intervención social, la intervención psicológica. Dejémoslo eso para, para, solo para la intervención quirúrgica, pero allí sí. Hablemos de educarnos en vez de educar a, porque educar a es excluyente. Cuando yo digo hay que educar a, yo excluyo a los demás. Perdón, yo me excluyo a mí y hablo solo de los demás. Entonces es educarnos, una visión radicalmente incluyente. No compitamos porque excluye y cooperemos porque se incluye. Aprender juntos en vez de querer enseñar siempre. La enseñanza debería ser llamada palabra en la pedagogía. Ya no enseñemos nunca más. Lo que podemos hacer es aprender juntas y juntos, donde compartimos cada quien lo que sabe desde sus contextos. Y desprendámonos de esa actitud competitiva. No desaprender de ser, desaprender en cuanto a ser competitivo. Desaprender, lo que aprendimos ya lo aprendimos y lo vamos a llevar toda la vida, pero lo podemos, podemos conscientemente decidir que ya no quiero y ese es desprendernos de esa actitud competitiva. Comprender, resignificar y fomentar el cambio. Una orientación desde estos valores propios, nuestros, nuestro americano diría yo cooperación y solidaridad en vez de competencia, equidad y justicia social. Descubrir, rescatar y valorar lo nuestro, proyectarle, divulgar. Una estrecha relación con el territorio comunitario, ¿verdad? De, de ya un concepto que desde el inicio lo estoy utilizando, ¿verdad? comunidad y territorio. Y asumir el desafío de la construcción colectiva de comunidad educativa comunitaria, comunitaria bajo los valores de responsabilidad compartida. Y poder compartido. Un desafío enorme, enorme. Y una pregunta para finalizar, porque ya miro que casi van a ser las 4 y 40. Una pregunta para finalizar. Y desde tu contexto educativo, de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, ¿cómo puedes fomentar la cooperación genuina? Allí puse es un error allí. Debería decir cómo pueden fomentar la cooperación genuina. Que no es una tarea personal también, ¿verdad? pero yo creo que más en una, en una tarea colectiva pongámonos de acuerdo, reflexionemos juntas y juntos, ¿qué podemos hacer nosotros para que esta cooperación genuina, de verdad se convierta en una filosofía de vida nuestra no solo en función de la comunidad en función de ese espacio físico de la escuela también en el hogar, en la vecindad ¿Cómo en el trabajo? ¿Cómo podemos cooperar mejor, genuinamente, entre nosotros y nosotros como filosofía de vida? Considerando la responsabilidad compartida y el poder compartido entre actores diversos de tu comunidad, ¿cómo podemos coordinarnos y cooperar, cooperar genuinamente en proceso educativo? Si la comunidad es el centro... del aprendizaje, es el centro de la educación como en el nuevo marco curricular, y eh, ahí Víctor ya sabe más de eso, el nuevo marco curricular para el aprendizaje en México. Ahí ponen claramente el, eh, la comunidad en el centro, por ahí hasta que, hasta que lo tengo, tengo la, la, imagen, la imagen cerca aquí, la comunidad en el centro y alrededor, diferente, ¿cómo lo llaman?, eh, no, no son dimensión, pero bueno, no se trata de esa oberita. Les invito a que lo lean. El marco curricular nuevo de, de México es interesante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que desde la comunidad fomentemos la cooperación genuina en función del aprendizaje con calidad. Y la tercera pregunta, una actitud crítica constructiva decolonizadora desde y ante nuestros contextos. ¿Cómo nos implica? Desde nuestra identidad ecopersocial. ¿cómo me implica como Germán? ¿Qué puedo hacer yo como Germán? ¿Y cómo me preparo yo como Germán para, para, trabajar, para trabajar esto y para ser consecuente, para ser coherente? A mí me encanta que a veces en el, en, en, con frecuencia en nuestro equipo nos decimos uh, así, pero medio bromeando a veces, pero también muy en serio. Por allí, cuando todavía hay cosas que, con, donde no somos tan coherentes con nuestra propia visión. Y esto es lo interesante, porque esto nos hace crecer, que es muy importante, muy fundamental, de que aprender es vivir. Vivir es aprender. Y vivir el aprender es ser siendo. Entonces, con esta frase, que esta frase concluyo y. Le agradezco muchísimo su atención. Ahí está mi correo electrónico, por si lo ocupan. Ahí está también el sitio web de AvaConred, donde hay una biblioteca virtual, donde todo lo que hay ahí está a la disposición de ustedes y pueden hacer con eso lo que quieren, sin pedir permiso. Así que muchísimas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias y... Si sí, hay preguntas, si sí hay inquietudes, pero gracias. tengo entendido que Elizabeth y Walter primero van a hacer un comentario. Sí, Gracias, hermano, hermano Germán Van de desde de Nicaragua. En realidad, eh, hablar de una cooperación genuina como una visión vital, esencial, que caracteriza una educación pública, alternativa, popular, nos da toda una mirada para repensar la educación en Perú, tanto México, Nicaragua y los demás países, Andino, Anahuac y los que son parte de este Centro Continental del Saber Educativo, hermano Germán. Mira, eh, hay algo que en realidad hay que resaltarlo mucho, y creo que toda tu exposición eh, nos permite repensar nuestra educación y cómo venimos trabajando en los diferentes espacios educativos, en especial en Perú, en el cual nosotros nos encontramos en estos momentos. El competir excluye, decías, y la cooperación incluye. Y mira que nosotros, así como México tiene un marco curricular, en Perú hemos construido en varios años nuestro currículo nacional, y está basado pues en un enfoque por competencias. Y seguro que al final, eh, Herman, nos hables un poco de ello, ¿no? ¿Qué tanto se difiere esta cooperación genuina, esta propuesta con este enfoque por competencias, que nos está llevando pues en realidad hacia toda una situación de donde que el más fuerte y el que mejor sabe, pueda llegar alto. Bueno, esto es una mirada distinta. Y con ello, yo quiero invitar a nuestra hermana desde México, a Elizabeth Prado. Elizabeth Prado también nos va a comentar sobre tu exposición, Herman, y a todos aquellos que nos acompañan en estos momentos en la sala Zoom y en las diferentes redes sociales, invitamos a escribir sus preguntas con toda confianza, estamos eh, siguiendo la participación de ustedes en las diferentes redes sociales, tanto a nivel del Centro Continental, y de diferentes como Abaco, uh, Red en Red, y otras más para poder responderlas. Y los que están acá, en el Zoom, escriban, escriban sus comentarios, sus preguntas, que al final vamos a ir comentándolos. Muy bien, Elizabeth Prado, bienvenida, bienvenida hermana desde México, invitamos tu participación, Elizabeth, bienvenida, un abrazo. Gracias maestro Roni. Bueno pues para empezar quiero agradecer al maestro Herman Valdebelde este, de Nicaragua por compartirnos tan interesante presentación. Mi comentario lo centro en torno a lo siguiente eh, que si en nuestros colectivos eh, existe esta cooperación genuina, ya que esta cooperación genuina es más que nada un aprendizaje mutuo. Escuchamos una serie de principios y valores, tales como escucharnos, preguntarnos, comprendernos, descubrirnos, disfrutarnos, compartirnos, comprometernos, algo muy importante, acompañarnos, integrarnos, celebrarnos y también evaluarnos. Que no pueden ni deben permanecer estáticos. Tenemos que darle vida y solo podemos lograrlo a través de cada una de las actividades que día con día realizamos en nuestros espacios educativos con nuestros compañeros, con las madres y padres de familia y con la autoridad y con la comunidad en general también, ya que estos ámbitos, como bien lo menciona el maestro Herman, son importantes. Procesos que nos conducen hacia la crítica y la autocrítica con un solo propósito que es mejorar. Una de las frases que más me ha llamado la atención es la de cooperación, en la cooperación genuina es la de una acción pedagógica que significa transformarnos para transformar. Qué importante es esto. Y qué mejor que hacerlo realidad justo ahora después de haber vivido la experiencia de una pandemia que nos ha dejado aprendizajes, tanto positivos como negativos. Es así pues que nos ha quedado una tarea y esta es aprender en comunidad, una educación alternativa de la que nos habla el maestro, transformativa e integradora. Y que de las interrogantes que al final de la ponencia Tendríamos que respondernos con nuestros haceres diarios en nuestras escuelas, en nuestros espacios en donde nosotros vamos con nuestros queridos estudiantes. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharme y nuevamente gracias, maestro Herman. Un saludo hasta Nicaragua. Bien, Elisa, muchísimas gracias. Eh, ah, sí, el hermano Herman, Va usted, después de la intervención de nuestro siguiente comentarista, también va a tener un espacio para poder hacer la réplica o algún comentario final. Gracias, Elizabeth. De veras, eh, estamos muy orgullosos de tenerte en este espacio y tu participación eh, en realidad contribuye mucho a lo que ya Herman ha trabajado y ha expuesto en estos momentos. Así como tenemos desde México, tenemos también desde Perú, la participación de Walter Cochachín, un gran maestro pedagogo que nos acompaña hoy día. Para todos los que estamos presentes en realidad, vamos a escucharlo para poder tener toda una idea también cómo es que desde Perú tenemos esa mirada, estimado hermano Herman. Y repetimos una vez más a los que nos acompañan en las redes sociales desde Nicaragua y todos los países que son parte del centro continental, escribir sus comentarios que vamos a ir leyéndolo en el transcurso de estos momentos. Walter. Bienvenido, ¿cómo te encuentras, estimado Walter? Bienvenido a este espacio. Estamos bien, acá muchas, para escucharte. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bien, eh, a, a partir de lo establecido por el maestro Germán Vandevelde en su plática posición crítica sobre la cooperación genuina, podemos decir pues que plantea el aprendizaje como un producto también del enfoque etno persocial así como también el reconceptualiza en sus términos resignifica la palabra comunidad la palabra escuela con una mirada desde el territorio es pero un territorio no estático sino un territorio dinámico un territorio integral así como el estudiante que nosotros queremos formar un ser integral es así que en el perú se está dando pues en la región de Huánuco, el proyecto Perú, donde el maestro Pedro Rojas está impulsando justamente una educación de este tipo desde una mirada territorial, de una mirada comunal, en donde él impulsa a través de los recursos que se encuentran en las comunidades una serie de aprendizajes situados desde el mismo contexto, empleando una de los famosos museos comunitarios también, que ya en su momento se van a venir exponiendo más adelante. El maestro Germán Mandevelde también nos habla, pues, de cómo es que el aprendizaje se sitúa en una construcción histórica y cultural. Eh, si bien es cierto, eh, ya hemos pasado muchas etapas en el que el aprendizaje se ha ido reconceptualizando también, como diría el maestro Germán Mandevelde, resignificando el aprendizaje. Inicialmente el aprendizaje eh, a nivel de los conductistas eh, consistía, pues, en una especie de eh, elementos como es el estímulo y la respuesta. Entonces, si había, ante un estímulo y una respuesta, había un aprendizaje. Y ahí llegaron los, con, los conocitivistas, y ellos resignificaron también, así como lo diría el maestro Germán Van de Velde, esta, esta concepción de que entre el estímulo y la respuesta está el organismo, está un ser que siente, un ser que piensa, un ser que vive, ese ser que hace el maestro Germán Valdebele, eh, lo resignifica también, y propone a través del triángulo de la cooperación comunitaria, a través de la economía solidaria, a través de la educación alternativa popular, propone pues esta triangulación que debe de haber, ¿para qué? Justamente porque hay una, hay una necesidad pues de un estar bien una necesidad de un bienestar y esto lo busca a través también para poder lograr el bien ser como lo decía él y aquí en el Perú pues también estamos con ese con esa mirada porque estamos desarrollando también nosotros en nuestros diferentes eh, grupos en nuestras diferentes disertaciones estamos desarrollando eh, y reimpulsando resignar, resignificando como diría el maestro Germán Mandebelde o reconceptualizando como se podría decir, esta, esta famosa palabra en quechua que se llama el suma kawsay el suma kawsay que es el famoso buen vivir aquí en nuestro país y eso también se está, se está impulsando y que ayuda también juntamente con ello a eh, reforzar esta, esta nueva exposición que nos ha hecho el maestro Germán Mandebelde sobre la cooperación genuina que existía desde muchos tiempos ancestrales en nuestros pueblos. Entonces, ello es muy interesante y muy importante, no solamente desde la mirada de nuestros sueños, sino desde la mirada de nuestras realidades, como lo dijo el maestro eh, Germán Mandebelle. Así como también nos ha, pro, nos ha propuesto una serie de teorías también basadas en Pablo Freire, como lo hemos podido observar. Y también nos ha hecho ver, pues, de que no, te, no es solamente un ser humano, al que hay que lograr, que logre, que establezca aprendizajes. No es que se dé una mirada de la enseñanza-aprendizaje, sino es que se dé una mirada de aprendizajes formados en grupos sociales. Eh, antiguamente se pensaba que el estudiante era un, era un, un sujeto y el medio era el, el objeto, y no era así. Ahora nosotros establecemos de que ese sujeto, ese objeto, está en un contexto está viviendo en una realidad y es, puede emplear esos recursos de su realidad para poder aprender. Entonces, toda esa importancia de la cooperación genuina que nos establece el maestro Germán Maldéverle, nos ayuda también a reformular nuestros principios, como él lo diría, a resignificar también las, los conceptos que tenemos en pedagogía en Perú y también en otros países. Claro está, hay una gran influencia de estos conceptos que está desarrollando el maestro Gema Madrid, es una eminencia en esto, que también nos motiva a nosotros a seguir impulsando sobre ello, y tanto aún cuando él nos habla de las referencias éticas, de las referencias pedagógicas, de las referencias metodológicas, o sea, hay, una, hay un sustento teórico muy fuerte para poder hablar sobre estos temas. Bueno, eh hasta aquí me quedo con mi información. muchas gracias gracias Walter gracias en realidad eh, hay necesidad de resignificar no comunidad escuela como decía Germán eh, tenemos un, la participación de un integrante que agradece mucho al maestro Germán por su aporte eh, en el que hacer y es más comprensible nos mencionan estos conceptos de cooperación genuina que permiten una reflexión si realmente lo llevamos a cabo el cooperativismo para transformar, transformarnos, transformar y le da las felicidades y abrazos del caso desde México. De igual manera, Víctor Perán agradece la participación de nuestros dos comentaristas. Estimado Germán, tiene usted eh, uno, este, este espacio más para poder eh, brindar eh, su aporte, su exposición, frente al trabajo que hicieron Elizabeth y Walter. ¿Tiene la Muchas palabra gracias. German? Sí, muchas gracias, Ronnie. Gracias, Elizabeth, gracias, Walter, por, por sus palabras. Uh, yo escucho y, y aprendo de lo que ustedes uh, dijeron. Yo quisiera, como para la parte final de, de este encuentro, uh, también en función de quienes a lo mejor más adelante o más lo, no, lo, pueden, lo pueden escuchar y ver en, uh, en diferido, como se dice en algo así, ¿verdad? Mire, en primer lugar yo quiero, yo me pongo como rosadito, creo que, que con tantas veces que ustedes eh, hacen referencia a Herman Van de Velde, Herman Van de, Velde, de yo soy solo un, un, un, un elemento en una construcción colectiva de muchísimas personas desde los años 80 en Nicaragua, en los años 90 y los primeros 10 años de 2000 a nivel de Centroamérica y a partir de 2011 a nivel de América Latina, prácticamente de todos los países de, de América Latina, donde hemos ido construyendo todos juntas y juntos uh, esta, esta visión vital esencial que, que va a ir, que se, va, que se ha ido sí, resignificando también dentro de nuestra propia dinámica de ir aprendiendo. Una de las cosas, por ejemplo, para mí, uh, nosotros al inicio hablamos de tal vez cinco, tres pilares primero, después cinco, después como siete, ocho, después trece. En este momento hablamos de dieciséis pilares. Igual todo esto puede cambiar. ¿eh? Lo que quiero decir es, de verdad, no miren ustedes tampoco esta visión, esta propuesta como algo de Germán. Tal vez... Tengo la, la suerte de repente porque me encanta de poder ser la voz, la voz que lo transmite. Pero esta visión, esta propuesta se viene construyendo desde los años 80 con experiencias muy, muy significativas aquí en Nicaragua durante la primera etapa de la revolución. Posteriormente, en algunos proyectos muy alternativos eh, durante tres gobiernos neoliberales aquí también en Nicaragua, después a nivel de, del, al acompañamiento de varias personas en eh, 15 proyectos socioeducativos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y donde todas esas personas en esos proyectos apoyaron en la construcción de esta visión, de esta visión eh, de la cooperación genuina como esencia para, para la vida. Entonces, de verdad quiero hacer mucho énfasis en eso, a lo mejor, bueno, es una propuesta de Abaco en Red, es una propuesta, una visión construida y se sigue construyendo desde la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, pero no es de Germán nada más, ¿verdad? sino más bien esto es de verdad mucho, mucho más amplio y, y quiero hacer mucho, mucho énfasis en eso. Eso, por un lado. Al otro lado, también me parece muy importante cuando hablamos de la cooperación genuina, que, lo tener, que esto trasciende a lo que llama en la literatura el aprendizaje cooperativo. Justamente me acuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar esto más explícitamente como cooperación genuina, de que nos, eh, nos, nos topamos con, con un autor de tres libros sobre técnicas de aprendizaje cooperativo. Nosotros nos comunicamos con él y, y compartimos lo que estamos haciendo. Entonces él estaba muy entusiasmado y hasta nos regaló, nos envió desde fuera de Nicaragua, nos envió sus tres libros. Pero de repente nosotros mirábamos allí de técnicas de aprendizaje cooperativo, hay que ver con qué objetivo se, se aplica una técnica de aprendizaje cooperativo. Porque por ahí alguien nos decía, hay que aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo para aprender a competir mejor en la vida. Pero no es eso lo que nosotros pretendemos. Lo que nosotros pretendemos es esa actitud cooperativa ante la vida. Y cuando aplicamos el enfoque cooperativo también en, eh, en educación, no es con el objetivo de aprender a competir mejor, sino más bien es real con el objetivo, con el objetivo de que también en la vida, en el hogar, en la vecindad, en la comunidad construyamos ambientes cooperativos, que ese cooperativismo no sea solo una cuestión de economía social y solidaria también, pero que también sea parte de la vida social, que sea parte del desarrollo comunitario, que este sea el ambiente educativo en el cual nos vayamos formando. ¿verdad? Entonces, esto igual nosotros, por ejemplo, hablamos de la cooperación genuina que tiene que ver con con eh, diferentes niveles de, de interacción a nivel internacional con la pandemia pudimos ver falta de cooperación genuina entre los países que son eh, donde hay eh, producción producción de vacuna y la falta de solidaridad con los países donde no lo producimos y donde ellos solo con los patentes y por eso de verdad buscando ganar reales a pesar de que en muchos países de, de América Latina y mucho más todavía de África, ahí hacen falta tantas vacunas, pero no, nunca quisieron hacerse de los patentes. Entonces, a nivel de internacional, no todo lo que se llama cooperación internacional, de verdad, es genuina. Entonces, tendríamos que, que aplicar ese criterio de valoración para ver lo que se llama cooperación, si de verdad es cooperación genuina. La cooperación a nivel nacional, yo me pregunto, yo leo, bueno, no soy, no soy especialista en el caso de Perú, pero yo miro entre los diferentes poderes del Estado, el Ejecutivo, por ejemplo, y el Parlamento, no sé cómo se llama en Perú, pero yo miro ese choque tan fuerte. No sé si esto siempre de verdad es cooperación genuina o son otros intereses que juegan. ¿sí? No intereses compartidos en función de la calidad de vida. Lo podemos decir en función de, de muchos países, ¿verdad? Solo mencioné Perú ahorita porque... Estoy leyendo a veces qué difícil lo tiene el compañero Pedro Castillo para lograr de que lo que él pretende deber poder ejecutarlo también con la aprobación del, de la Asamblea o del Parlamento. A nivel local, la cooperación genuina igual. Entonces, por eso ya decía, a nivel de la comunidad, ese ambiente cooperativo que es fundamental para calidad de vida, porque el competir excluye, la cooperación incluye. Y termino, eh, Ronnie, con una con una referencia a tu pregunta, tu inquietud sobre la educación basada en competencias. Ya puse yo en el link, en el, eh, en, perdón, en el chat, un link a un documento que, que yo lo escribí en el 2015, porque muchas veces se dice se dice uh -huh. que la educación basada en competencias, pero hay competencia no es de competir porque más bien una de las competencias es poder cooperar, dicen, como que es sinónimo de, de habilidades, de destrezas, de capacidades, de actitudes, pero si nosotros ya tenemos nuestras palabras para todo eso, ¿por qué tenemos que asumir esa palabra que nos imponen los organismos internacionales y que nosotros también aquí lo tenemos que implementar? Este es neocolonialismo en vivo, entonces, de que busquemos cómo Trabajar con, con, con, con nuestros conceptos, con nuestras palabras, con, con nuestros significados también. Pero además, haciendo un poco una investigación sobre de dónde viene esa educación basada en competencias, vamos a ver que la ideología que hay detrás de eso, sí, es una ideología capitalista basada en competir. Y entonces yo puse ese link ahí para que en, en un solo conozcan igual la, la, la biblioteca virtual de nosotros y el artículo que ahí es Las competencias y su fondo ideológico. Ah, no, el artículo es de enero 2012, ¿verdad? Entonces, de, bueno, les invito y si tienen inquietudes, con gusto yo les respondo y me pueden escribir uh, como ustedes quieren, ¿verdad? De, tienen cómo comunicarse conmigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, seguramente seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, hermano Germán. En verdad, tomamos la palabra para poder eh, considerar para los siguientes eventos. Tenemos toda una programación para el presente año desde el Centro Continental del Saber. En realidad, hay necesidad de repensar la educación en el país, repensar de manera individual, repensar de manera familiar. Por eso es importante ver lo que mencionabas en toda tu exposición. Acompañar en vez de intervenir. Qué interesante Germán. Educarnos dijiste, no, nos, ¿no? En vez de educar a. Ah, de veras, eh, esto va en todo espacio de nuestra vida tanto personal, familiar y escolar, comunitaria. Volver hacia la comunidad. El competir excluye y la cooperación incluye, lo, lo dijiste también hace un momento y lo repetimos. Pero esto lo llevaremos desde la teoría hacia la práctica veremos cómo es que esto lo vivimos nosotros gracias Germán no nos vamos a cansar siempre de agradecerte porque cada vez que te escuchamos aportas con nosotros aportas en nuestro desarrollo aportas en nuestra formación de la misma manera agradecemos la presencia de todos los que están acompañándonos en el zoom y a todos los que nos vienen siguiendo en las redes sociales tenemos ahí bastante vistas ya en las redes sociales Germán de igual manera a, a México, a los hermanos de México, gracias por estar presente, Elizabeth Prado, a los hermanos de Nicaragua, de igual manera a nuestro hermano de Perú, Walter Cochachín. Tenemos presente acá desde Ayacucho, a varios compañeros desde Ayacucho, también Perú, tenemos desde Tumbes, no acá están presentes, hay de varios estados de México, me gustaría nombrarlos a todos. En realidad, gracias, Tobías, por estar presente. Voy a dar la palabra a nuestro director, a Francisco Vázquez Carrillo, para que pueda dar por finalizado esta exposición, Herman, con el agradecimiento de siempre y con el compromiso, Herman Herman, para una siguiente oportunidad de poder seguir conversando y empoderándonos más con la cooperación genuina como una propuesta, una alternativa de cambio en esta relación que existe comunidad-escuela. Muchas gracias. De mi parte, un abrazo a todos. Francisco nuestro director del Centro Continental. Tiene usted la palabra para poder finalizar nuestro evento. Gracias. Un abrazote desde Junín, Germán. Muchas gracias, mi estimado Ronnie, Ronnie Huanca, desde Junín, Perú. Hemos estado enlazados ahora desde diversos países y hermanándonos, ¿No? Hermanándonos con esa con esa idea germinal, pero creo muy potente de la cooperación genuina como una alternativa a esta postura eh, impuesta que nos impone no solamente en el Perú sino es a nivel continental eh, un enfoque un enfoque por competencias venida de otros lares sin que esto resista a nuestra realidad histórico sociocultural. Muchísimas gracias un abrazo Herman Van Herman Bandebelde por nuevamente propiciar una conversación, un diálogo y una reflexión en todos un abrazo del mismo modo Ronnie Huanca, Elisa Prado compañero Tobías, Walter Cochachín Teresa Reyes, Carol Herrera, Susana Hernández, eh, Jesús Alberto, está nuestro compañero Víctor Terán Orozco, nuestro muy connotado compañero, está Jesús Chávez, está Eusebio, eh, Eusebio Antonio, entre otros más. Un abrazo y nos vemos la próxima. Muchas felicidades. Chau. Muchas gracias. Muy amables. Nos vemos. Hasta luego. Qué éxitos a todos. Nos vemos. Carol, desde Nicaragua, nos mando un saludo. Carol Herrera, desde Nicaragua. Un abrazo, Carol. Ah, gracias. Un abrazo también. Igual, gracias. igual Susana Hernández, desde México, nuestro reconocimiento.